Ok, aquí, aquí, aquí en la cámara, buenas, eh, venga, vamos con estadísticas mías, el otro día eh, subí vídeo de estadísticas de todos los élites y ahora vamos con los populares, aquí va, vamos conmigo mismo, vale, así que venga, vamos a arrancar, primero el estraba, os paso por el estraba un segundillo, un segundito, a ver, lo tengo ya preparado, y repasamos un momento lo que es eh, sesiones vale bueno esto ha sido la última parte del año vale eh, nos hemos quedado aquí en el día 30 si sí, el 31 no hemos entrenado el 30 es el último día que hemos entrenado y ya está vale hoy ya será con fecha día 2 eh, haré algo de, de bici y algo de activación de, de cinta, ¿vale? Para correr mañana, día 2, ¿vale? Venga, entonces, eh, a lo que vamos. Vamos a registro de actividades. Mis actividades... No, aquí no eran mis actividades, no. Historial, calendario... ¿Historial o calendario? Ahora no recuerdo qué era. A ver, a ver... Vale, aquí, historial. Eh, venga, vamos a, a pasar la parte de aquí hasta eh, enero... A ver si me lleva, me lleva, tengo que bajar yo. Bueno, pues bajamos aquí. Repasado muy rápido, muy rápido. Este vídeo tiene que ser rápido, no puede ser un tostón, ¿vale? Eh, y así se ve un poquito la idea. Bueno, 31 de diciembre de 2018 sería aquí. Y empezamos con esta fecha. ¿Ah, ¿Y tengo anotado los papeles? Sí, lo tengo anotado. Vale, eh, Venga, empezamos aquí, aquí empezaría enero de 2019, ¿vale? En 2018 sería de aquí para abajo, y bueno, empezamos. Más o menos las semanas, para que veáis un poquito, pues eso, cuatro o cinco sesiones, una tirada larga. Eh, bueno, aquí ya siete sesiones, bueno, aquí mira, yo que estaba preparando ultra Barcelona, entonces tengo 215, 6.900, es la semana más fuerte que he hecho nunca en mi vida, y no me lesioné ni nada, me ¿eh? fue bastante bien. Eh, siete sesiones o ocho sesiones, ¿no? Aquí hay una en varias partes, pero bueno, sería eso: un veintipico kilómetros cada día y dos maratones al final, sábado y domingo, ¿vale? venga, seguimos, 82, 93 Siempre es de correr, ¿eh? aquí bici prácticamente todavía no se hacía mucho, pero ahora pasaremos un momento. 71, 156, con unos 5.000 positivos, bueno, más o menos ya se ve un poco la idea, intentando siempre sacar medias maratones o un poquito más, cerca de 30, muchas veces no pasando los 30, pero, pero sí que eh, acercándonos a los 30, todo lo que hemos podido ver, pues 25, 23, 23, 26, 26, 22, 22 30... 46 intentando hacer una maratón más o menos de tirada larga aquí la ultra barcelona tenemos ya aquí entonces hacemos 60 de tirada larga 55, 56, 61, 67 tirada larga ya potentitas vale 146, 170, 174 semanales con unos... sí aquí no hay mucho desnivel porque ultra barcelona es una carrera que no tenía demasiado desnivel entonces entrenaba bastante volumen de kilómetros pero con no demasiado desnivel porque no era, una, no era una carrera de, de altitud de mucho desnivel mucho, uh, sí, de ¿no? positivo. 155, 188. Esta es la de la Ultra Barcelona, es esta semana. Son 188, 88, 154. 27, 42, luego por aquí no sé si estaba ya lesionado pero bueno, vamos rápido es zona que, que he entrenado muy poquito porque aquí seguramente estaba lesionado y empezaba a hacer algo de bici para sustituir y ya 48, 17, 57, 110, 152 aquí ya estábamos recuperados me parece de esa lesión y luego nos vino otra si no me equivoco, sí, creo que estamos y luego me vino otra me parece bueno, eh, 150, 115, 150, 180, 110 Ahí ya se ve un poco más o menos, con, con la redonda esta ya se ve un poco la idea de lo que se intentaba. Se intentaba entrenar tiras medianas, no tiras chiquillas, tiradas medianas y, y a la parte del fin de semana intentar hacer eso, cerca de maratón más o menos, 44, 49. Eh, se ha intentado, bueno, cuando han permitido las lesiones se ha intentado. Esto es la operación de la hernia y ya está, ¿vale? Y aquí estamos de nuevo, pues... Eh, pues empezando de nuevo a entrenar después de la, la parada de la operación de la hernia, ¿vale? Pues nada, 7, 17 13, 21, 23, 25, 28, subiéndolo un poquito, 22, 31, 30, eh, 33, más una activación de 3,7 y ya esto ya es día de hoy, ¿eh? aquí ya estamos a, a fecha de 2020, ¿vale? Ya está, ciclismo, bueno, no pasó para no entretener, lo dejamos y números han salido, eh, perfil hay que darle para que se vea Números, 2.010, lo tenemos, no, por arriba, aquí, 2.000, veis, ya marca 2.020, 2.018, salieron de números, eh, no sé si lo veis, 4.370, 463 horas, 153.000 positivos, 241 sesiones, eso es 2.018. 2.019, pues hemos subido un poquito más los kilómetros, el de nivel ha bajado porque hemos hecho más bici que en 2.018, al final ese tiempo pues ocupa, ese tiempo ocupa al final, y, y ya está, ¿no? Entonces, ves, 2019 hemos hecho un poquito más de kilómetros, del nivel 10.000 positivos menos de correr, aunque 20.000 positivos más o 20 algo mil totales de anuales respecto más que 2018, pero contando bici, sumando bici, ¿vale? Eh, eso, ha quedado eso, 5.497, 145.000 positivos, 227 sesiones, ¿vale? Y ahora vamos a, a, yo, a lo que es, vamos al desglose, Aquí se ve un poco, bueno, habéis visto cuando hay alguna parada, alguna lesión, ve la presión de la hernia, en fin, se queda marcado ahí unas zonas que, que baja ¿no? la cantidad de, de entreno. Ya está. Eh, de bici de 2019 hemos hecho... Eh, ¿Dónde lo tenemos? Eh, 1660, 98 horas, 34.100 positivos, 84 sesiones, ¿vale? Eso lo tenemos ahí. Y ya está, vamos a al desglose ya un poquito, donde lo tenemos, uh, aquí, vamos al Excel, venga en el Excel, el desglose de 2018, vamos a ir rápido, eh desglose de 2018 fueron 500 de bici, unos 5000 de positivos de bici, nada, nada, un día por el mar que, que grabé, y ya está, que nos salieron de de media, digamos, de las sesiones, que es un poco lo que a mí me sirve sobre todo para ver un poco cómo estoy de rápido o si estoy entrenando más de nivel o si me estoy forzando en trabajar trail o más en trabajar más, eh, más corredero, ¿no? Más más sesiones, más, más estilo, más corredora, más de, no de asfalto, pero más corredoras con menos de nivel. Pues bueno, yo lo veo un poquito aquí. Entonces, pues, pues tenemos 18 kilómetros de media con 640 positivos cada vez que de media salíamos a correr durante 2018. ¿eh? Ojo, esto es 2018. Y más o menos las sesiones eran de. La media de sesión era. Llegaba a dos horas, faltaban cinco minutitos para hacer dos horas de media cada vez que salíamos a correr. ¿no? Ya está, 242 sesiones y 4,7 entrenos semanales. Cinco entrenos escasos, ¿vale? En realidad serían más, pero luego si cuentas cuando estás lesionado, paras, por lo que sea, pues son más, pero al final la media es esa. Kilómetros semanales, pues hacemos unos 85, unos 85 y unas 9 horas de entrenos semanales. Siempre hablamos de correr en este caso, ¿vale? Y hasta, y la media de las sesiones pues nos salían a 620, 621. Aquí marca, y la potencia en pierna es 514. Vale, yo me, me sirve estas referencias: 620 y 514 es lo que más uso yo para, para ver cómo estoy entrenando, si estoy evolucionando o qué estoy haciendo, estoy yendo para abajo en vez de para arriba. Y hasta, entonces tocamos 2019, cambiamos. ¿eh? Ahora paso a la, a la estadística de 2019. Ah, bueno, y la inclinación con la que entrenaba era un 7. El coeficiente 35, 7% eh, de inclinación. Ya veréis que ahora baja. ¿vale? Entonces, 2019, eh, pues ya la inclinación la hemos bajado un 1 y pico por ciento, menos, menos pendiente, lo que es la zona que entrenamos. Hemos subido 4 kilómetros más por sesión, eran 18, ¿no? Y ahora son 22 cada vez que salimos. Es decir, entrenamos más, más, las carreras o las sesiones de entreno son más largas, de media, y luego dedicamos, pues eso, pues mira, 16 minutos más, Aquí lo tenemos, tiempo de sesión 16 minutos más, cada vez que salimos a correr entrenamos 16 minutos más cada sesión, cada día salimos a correr antes eran 2 horas 5 minutos menos, ahora 2 horas y 11 más o menos, nos estamos aplicando un poco, ¿no? es verdad que hemos entrado menos, menos sesiones, quizá por eso, porque hemos tenido un poco las lesiones que nos han evitado pues eso, salir todo lo que queríamos, Ves 4,4 sesiones eh, a la semana es un poco más escasillo, deberíamos haber ido a 5 o 6 sesiones, pero cuando hay lesiones, pues te tiras casi un mes que sale muy poco. Se media de semanal de kilómetros pues la hemos subido. ¿eh? Os acordáis que eran 85, ahora la hemos subido a 97. Son 12, ¿no? 12 kilómetros más de media a la semana. Y es eso, el desnivel. Hemos seguido trabajando igual. ¿eh? Lo que pasa es que como la distancia que, que hacemos en cada sesión es 4 kilómetros más, aunque hacemos 640 positivo, igual 641 era el año pasado, eh, Hacemos lo mismo, el mismo de nivel, lo único que pasa es que lo hacemos en 4 kilómetros más de distancia, entonces al final la inclinación baja y por eso tenemos un 5,76 un coeficiente de 28. Por eso, ¿vale? En realidad estamos trabajando el mismo de nivel, pero... Y bueno, y el total de desnivel son 145.000 en vez de 155.000 porque hay menos sesiones pero en realidad si hubiéramos hecho 240 y pico, posiblemente sí, 20 sesiones nos hubieran ido perfectamente a subir esos 10.000 que nos faltan. ¿no? Al final hemos entrenado menos veces. Y ya está. Los kilómetros, pues eso, repartidos en 227 sesiones son 22. Más o menos como si hubiéramos hecho, para que nos hagamos un día hubiéramos hecho 227 medias maratones de 640 positivos. Sería un poco la definición. ¿Qué has entrenado? 227 medias maratones. Está bien, ¿eh? Bastante. Y ya está. Y me quedo con un dato que me gusta mucho, que es que de 620 que me solían salir las sesiones de 18 con 640, este año las sesiones de 22 con 640 me están saliendo a 5.55. O sea... 25 segundos más rápidas o sea que estoy muy contento y la potencia en piernas la hemos mejorado 10 segundos o sea somos 10 segundos más rápidos por kilómetro digamos corriendo en velocidad podemos decir que como en velocidad ¿eh? Eh, y ya está listos aquí tenéis la fórmula que lo dije el otro día ya en el otro vídeo eh, la fórmula para sacar lo que es el RPD, o una, es una imitación del RAP diferente, pero bueno, el RAP tampoco se sabe exactamente la fórmula porque es el, traba el que el que la hace es una fórmula que no está visible en ningún lado, pero bueno, yo uso, yo uso esta es bueno es el ritmo este, y para sacar el RAP hay que, bueno, hay que descontarle un cálculo que se usa este coeficiente que, con el que se ha entrenado eh, bueno, hay que hacer un calculito y al final te sale la equivalencia como si no hubiera de nivel a 504. Vale, pues eso lo tenemos. ¿Y qué más? ¿Faltaba algo más? Ah, sí, vale. Eh, recuento de daños. Bueno, eh, lo que he hecho es eh, ponerme poco a poco a sacar cuántas medias maratones he hecho, cuántas eh, sesiones de más de 30, cuántas maratones he hecho, cuántas tiradas de más de 50, cuántas de más de 60, cuántas de más de 100. ¿no? Entonces, de más de 100 solo tengo una, que es Ultra Barcelona, aquí una, una sesión de 108 kilómetros. La carrera, de más de 60 kilómetros hemos hecho tres entrenos, de 65 67 me parece que fue lo máximo, tres entrenos preparando precisamente Ultra Barcelona, eh, de más de 50 hemos hecho pues 52, 55, 58 kilómetros, varias, 7 sesiones de más de 50 kilómetros, entrenando lo que es tirada larga, venga, 55 kilómetros, tirada larga, pues ahí potentes, y luego maratones hemos hecho eh, 7, pero si cuentas a partir de 40 kilómetros serían 9, pero realmente que pasen de 42 hemos hecho 7, ¿vale? Cual, hemos hecho 7 siete, siete maratones ¿vale? de montaña, así un poquito no con súper desnivel, pero 7 maratones de montaña, más ya digo siete, 50 kilómetros de montaña, más 3 de 60 kilómetros de montaña, más una de 100, ¿no? y ya está. Y luego tiradas de más de 30 kilómetros, hemos hecho 24 sesiones de más de 30 kilómetros, y luego de más de 21 kilómetros, tengo 20, pero 21. Eh, sí, me parece que es, bueno, 90-91 medias maratones de montaña, con tampoco exageradamente de nivel, algunas sí que lo tenían o eran carreras, pero, pero si no, pues han tenido pues, un de nivel a lo mejor de 800, 400, 700, 600, de todo, ¿no? Pero han sido 91 medias maratones que hemos hecho este año, o sea que al final es una distancia que la hemos trabajado muchísimo, lo que es media maratón prácticamente a diario, eh, así que bueno. Eh, ahí está el recuento, no, no hay más vale. vamos a este año a intentar portarnos bien a ver, a ver si nos salen los entrenos un poco como queremos y ya está así que ahora ya cierro vídeo no sé si lo editaré hoy, yo creo que ya no y, y ya nos ponemos a hacer bici a hacer la activación para mañana correr que aunque tenemos los niños con, con fiesta en el cole y tal y está más complicado escaparse pero bueno, intentaremos escaparnos un rato y a ver lo que podemos hacer y ya está y darle caña de nuevo al, al año y, y listos eh, combinándolo con bici que tenemos eh, ultra bike, la tenemos en abril mayo, en mayo me parece que es ultra bike entonces no podemos descuidarnos hay que ir combinando correr con BTT de montaña algo de carretera también pero sobre todo de montaña y hasta que al final me está gustando bastante y bueno, ahí vamos dándole un abrazo a todos, feliz año nuevo que estamos ya en 2020 y hasta que vaya todo muy bien, Adiós.